Cuidado que va por ti. Cuidado, cuidado. A pie. No, a pie, bueno. Oh, pido, pido, pido. Vale, estoy contigo, estoy contigo. No, tejado. Vale, vale, tejado, tejado, tejado, ay, vale. Ay, ay, no, te, mira, te lo ya. Este está muerto, este está muerto. Vale, lo vi. Tío, buena, buena, buena, buena, buena, no, nos pegueamos, nos pegueamos. Me tiro. <risa> eh, no, no me salía.. Bueno, no me salía gente en el bar. En el árbol sí que hay gente. Los veo en el árbol, uno Dos, dos. Voy no, eh, voy, eh. No, no he disparado aún. Vale, me abro, me abro a la izquierda. Vale, oh, dale, dale, dale, dale, gátela. uno. Ah, tío. Se ah. disparan del de puente. Sí, lo sé. Cojo esto y nos vamos, eh. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tiene? Chaleco, creo. Ya yo cogí chaleco. Pero tú también tienes chaleco, Epa, epa, epa. Franco. ¿Me cubre, me cubre? ¿Me estoy intentándolo. Pa' atrás, atrás, no nos renta, no nos renta esto. No, no tengo chaleco, me sirve, me sirve. Vale, vamos para atrás, entiendo. Enemy Está Eh, cae otro, cae otro aquí. Conmigo, bro! Vale, estoy contigo, estoy contigo. cuidado del puente, cuidado del puente que no te dé. No, no, estoy, estoy, estoy. Hay, hay. hay uno por derecha, hay uno por derecha. Lo distraigo yo para que no te dispares a ti. Vale, vale. Pero, <risa> <Bro>, pero <risa> te dispares. No, pero que gente tan fastidiosa. <risa> Lo veo. Pégalo. Pégalo, a la tienda ha ido. A la tienda ido. <risa> ya, ya. Vale, abajo la tienda. Cuidado de la espalda. Es? Ahí tanto la espalda ya. ¿sí? Sí, están tocando la moral como siempre. Ah, que hay uno más cerca. No ¿dónde estamos. Era un gulag. Los de la cabeza sí, siguen en no. peados. Sí, no se sí, mueven ahí. de ahí. A ver. Hostia, viene un coche. Cuidado, este. Está un tiro. ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? Morir. Va a morir. Te lo digo ya, eso es lo que hace. Tiro Wolf por si acaso. Dentro. ¿Dónde está? Ahí está. Sí. Sí, sí. Parecía dentro de la casa, WTF. Muy con silencio a este. Yes, Joder, no pilla ninguno, tú. Lo rompo y. yo no cogí fantasma, ¿viste? Yo tampoco, hay que ir. Vale. ¿Cogemos el coche o está tocado el coche? ¿Cerramos de taquilla o qué? Yo me esperaría aquí, por si acaso. Camión de izquierda, esos son los snipers, Vienen para acá. Los que yo he oído estarán muertos, ni de ya. Voy, voy, voy, voy. que se te lia, ¿eh? Matió oh, no. uno oh, está, Pues ya está El Krampus sí. Bueno Lo matamos con escopeta rápido Ah, no, les perseguí a ellos, sí, ahí Ahora faltan lo, los otros Eh, vienen ya frente Viene O oh, no sé si era Krampus, pero... No, están aquí, están detrás de esta casa No. My shots ahí, está ahí. ahí están los sabitos. No pegándose ahí. Con Krampus. Vale. Enemy advanced UAV overhead. Okay. Yo fucking no sé qué te ha dicho. Sí, pero se molestó un poco bastante la verdad, para no, entiendo. ¿Dónde puedo caer? ¿Qué hay armas en el suelo. Mm. Aquí donde soy yo, creo. No vi mucho, pero. Voy a caer aquí en el, en el bombero este. Target here for airstrike. This is Phoenix 3. Strike him Tengo una corona abajo, ¿no? Luego es se haya supo. Enemy cross strike. No enemy hits on that run. Se viene uno por derecha, supo. Derecha ahí. detrás de esa piedra, detrás de la piedra azul. detrás de la piedra azul. Vale, tocado. Muerto. Enemy UAV active. Ok, a ti te ven. Tengo que... gente conmigo. Al menos uno. Voy. bajo. Gas is closing tirarse. Por el otro, sube. Sí, sube. Bueno. Cuidado, cuidado, cuidado con lo cuida cuidado, con los Creo que está en el segundo piso. Cuidado, que va por ti. Cuidado. Lleva, Viene Qué más gente. Viene uno. Iba con unas pistolas. Creo que con las devuelves. Cuidado que no te remates. No remates pusheo. Va a vale. tirar y pushío, ¿vale? ah, tío, uno y pusheo, Va a tirar uno. ataque. This is Phoenix 3, strike him bound Me dio la kill Sí sí, me dio la kill Cuatro equipos quedamos bro Tiretún Está detrás de tu puerta, te lo haces oh, A, la my my ¡A la madre! ¿Qué coño esas escopetas bro? Vamos fijar, eh. Bro, pero ya va. Es una de dos. Ese tío no tenía. No, no, iba full placas que lo roto. Y, y estaba arriba en la escalera. What the fuck? Ya, en la, la distancia Le de. Lo mataba, ¡pum! Muerto. Nah, esas escopetas están muy rotas, bro. Tienen distancia, daño. ¿Qué más? Eh. Movilidad. Que va, bro. Mira cómo los instaleteaste. Movilidad. Distancia. Daño. ¿os alcance, daño.